¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una transmisión desde el Rincón Secreto Italiano, aquí en la Bahía. Por supuesto, nos referimos al restaurante Il Padrino di Vallarta, que definitivamente es un restaurante, un lugar realmente icónico, porque tiene todo este ambiente muy italiano para que ustedes puedan disfrutar, y que se encuentre ubicado exactamente en el Muelle de Riviera Nayarit, aquí se encuentra Il Padrino di Vallarta, eh, hay unas letras muy atractivas que se han vuelto también para tomar la foto Que se han vuelto como muy de moda Y mucha gente que me ha preguntado ¿Dónde se encuentra este rinconcito tan italiano, tan europeo? Pues está aquí en Nuevo Vallarta y me encanta Es muy europeo porque a mi espalda se encuentran los yates Se encuentra realmente un ambiente muy atractivo Además de la música, del ambiente y por supuesto la excelente atención y por supuesto también un menú exquisito que tiene Il Padrino de Vallarta. De esta manera amigos yo los quiero invitar para que vengan y disfruten de una tardecita sabrosa en esta área, muy bonita, muy atractiva. Se ha vuelto un corredor turístico también para que vayan a pasear con las mascotas, con los niños en las carriolas. Igual y si se les antoja, ¿por qué no? Inclusive venir a, a patinar. Pero pero bueno, Il Padrino de Vallarta, este restaurante se encuentra aquí en Nuevo Vallarta, en el Muelle. Y por supuesto con todo lo que es el menú italiano, precios muy accesibles para que ustedes lo puedan disfrutar. Pueden venir en una tarde noche romántica con la familia, con los amigos, una plática. De esta manera despedimos y cerramos con broche de oro el día de hoy. Y por supuesto, pues para todos los festejos especiales. Ya sea el día de la madre, ya sea el día del padre, ya sea